Hola, ¿qué tal? En el día de hoy nosotros vamos a resolver, vamos a simplificar fracciones. Este tema es muy importante, pero antes de simplificar fracciones, nosotros vamos a aprender lo que son los factores primos, o sea, los primeros números primos que nosotros debemos simplificar son dividiendo por 2, luego por 3, luego por 5, luego por 7 Luego por 11, luego por 13 y así sucesivamente. Ahora bien, ¿cuándo un número es divisible por 2? Un número es divisible por 2 cuando termina en 0, 2, 4, 6 y 8. Quiere decir, un número par. Un número es divisible por 5 cuando termina en 0 o en 5. ¿Ok? Entonces, y este criterio es muy importante cuando un número es divisible por 3, cuando la suma de sus dígitos es un múltiplo de 3. Por ejemplo, yo quiero saber si el número 63 tiene tercera o es divisible por 3. Yo sumo 6 más 3 y me da 9. O sea, la suma de sus dígitos o la suma de sus cifras es múltiplo de 3. Vamos a aplicar ese mismo concepto. Ahora, cuando estemos simplificando todas estas fracciones que están aquí. Primero, debemos saber que yo voy a dividir por el mismo número arriba y abajo. Entonces, en este lado, aquí arriba, vamos a anotar los factores primos. Primero dividimos por 2. Si no se puede, pasamos al 3. Si no se puede pasamos al 5, si no se puede pasamos al 7, si no se puede pasamos al 11 y así sucesivamente. Mayormente utilizaremos de 2 a 7. Entonces yo veo que el 7 no puede ser dividido entre 2 porque no está en la tabla del 2. Tampoco puede ser divisible por 3 porque no está en la tabla del 3. Seguimos subiendo. Ninguno de esos dos números tampoco es divisible por 5 porque ninguno termina ni en 0 ni en 5. Pero sí podemos nosotros dividir por 7, es decir, que si yo digo 7 dividido sobre 7 me da 1 y 7 dividido sobre 7 me da 2 y ya terminé. Como el 1 es el número más pequeño, ya no podemos seguir simplificando. Entonces ahora tenemos la fracción 4 sobre 20. Primer Paso. Intento dividir entre 2 a ver si se puede. Si dividimos 4 entre 2, verdad? Eso me da 2 y 10 entre 2. Eso me da 20 entre 2. Eso me da 10. La pregunta es yo puedo continuar mi proceso y seguir dividiendo por el mismo número? Si sí, debo dividir. Recuerden que debe cumplir la condición que lo mismo que divido arriba debe ser el mismo número que divido abajo, siempre empezando por el 2. Entonces podemos seguir dividiendo 2 entre 2 y 10 entre 2. Sí, entonces 2 entre 2 me da 1 y 10 entre 2 me da 5 y ahí terminé mi fracción Ok, entonces vamos a seguir ahora el 14 sobre 21. Si analizamos el 14, está en la tabla del 2. Recuerden que los números divisibles por 2 son los que terminan en 0, 2, 4, 6 y 8. O sea, los pares. El 14 es un número par. Se puede dividir entre 2, pero el 21 es un número impar. No se puede dividir. Entonces, por esta razón, vamos a pasar al 3. Vamos a tomar el 3. ¿Verdad? vamos a dividir sobre 3 a ver qué sucede el 14 es un múltiplo de 3 no no está en la tabla del 3 como lo sabemos 4 más 1 me da 5 la suma de sus dígitos debe ser un múltiplo de 3 ahora bien el 21 sí es divisible por 3 está en la tabla del 3 pero ya que el 14 no lo es debemos continuar hacia el 5 entonces 14 y 21. Ninguno termina ni en 0 ni en 5. Entonces tampoco son divisibles por 5. Fíjense que yo siempre voy a tomar en cuenta los factores primos que están aquí. Luego pasamos al 7 y confirmamos que 14 se puede dividir entre 7. Y si usted no sabe cómo se confirma, simplemente intente la división. Si obtiene un número decimal, entonces se mueve al otro porque no queremos decimales. 14 dividido entre 7. ¿Qué número en la tabla del 7 me da 14? 2. 21 dividido sobre 7 en la tabla del 7. ¿Cuál número multiplicado por 7 me da 21? El 3. Y ahí terminamos. Ahora bien, un dato muy importante. Cuando yo sé que terminé una fracción o que está simplificada ya a lo más, eh, a lo más bajito. Cuando tengo el número 1, ¿verdad? ya sea arriba o debajo, y... Cuando yo tengo un número primo y ninguno de los dos es divisible entre ese número primo. Por ejemplo, en esta fracción yo tengo 2 y 3. El 2 es un número primo que no es divisible por uno ni por el mismo y el 3 también, pero ninguno son divisibles. Ya yo ahí terminé. Ahora bien, ¿qué pasó en el primer ejemplo? El 7 es un número primo, pero resulta que el de abajo es divisible por ese mismo número primo. Entonces, si ninguno de los números son divisibles por el número primo que aparece, entonces ya yo terminé mi proceso de simplificación o simplemente no puedo seguir dividiendo. Vamos a seguir aquí. Tenemos la fracción 12 sobre 18. Yo puedo dividir 2 entre 2 porque es un número par y también puedo dividir 18 sobre 2 porque es un número par. Entonces 2 sobre 2, 12 sobre 2 en la tabla del 2 qué número por 2 me da 12, el 6. En la tabla del 2, ¿qué número por 2 me da 18? El 9. Si se fijan ahora, puedo dividir el 6 entre 2, pero el 9 no puedo dividir entre 2. Por ende, me debo mover al siguiente factor primo que es 3. Entonces, efectivamente, el 6 es divisible por 3 y el 9 es divisible por 3. Entonces, eso me va a dar igual 6 entre 3. En la tabla del 3, ¿qué número multiplicado por 3? Me da 6. Ese es el 2. En la tabla del 3, ¿qué número multiplicado por 3 me da 9? Ese es el 3. Y como se fijan, tengo dos números primos ahí. Ya terminé mi fracción. ¿Ok? Entonces, seguimos. Aquí tenemos el número 10 y el 45. Yo puedo dividir 10 entre 2, pero el 45 no tiene mitad porque termina en 5. No puedo dividir entre 3 porque ninguno de los dos está en la tabla del 3. Ninguno es múltiplo de 3. Entonces me quedaría por 5. Como yo confirmo, todos los números que terminan en 0 y en 5 son divisibles por 5. El 10 termina en 0, el 45 termina en 5. Entonces utilizando la tabla, muy importante saberse la tabla, 10 entre 5, ¿qué número multiplicado por 5 me da 10? Sería el 2. Y aquí, ¿qué número multiplicado por 5 me da 45? Que sería 9. Si se fijan, tengo un número primo, que es el 2. ¿Puedo dividir el de abajo por ese número primo? No, por ende ya terminé mi fracción. Ok, entonces seguimos. Vamos a dividir entre dos. Si yo quiero, cuando tengo 0 arriba y 0 debajo, yo puedo eliminar un 0 arriba y un cero abajo. Y en este caso solo me queda un medio. Ok, o simplemente yo pudiera empezar a dividir entre 2, luego entre 5 y así como quiera. Pero les enseñé este atajo. Así que lo pueden utilizar todas las veces que lo necesiten. En este también 10 sobre 120 lo vamos a usar. Entonces puedo dividir ahora 8 sobre 64. Entonces 8 entre 2, 64 entre 2. Entonces 8 entre 2 es a 4. Ahora, ¿cómo yo puedo dividir el 64? Simplemente hago mi división. 6 entre 2 es a 4. 3, 2 por 3, 6, ahora 6 menos 6, 1, bajo el 4, 14 entre 2, a 7. Entonces la respuesta aquí sería 37. ¿Puedo seguir dividiendo entre 2? No. ¿Puedo dividir entre 3? No, porque el 4 no está en la tabla del 3. ¿Puedo dividir entre 5? No. Entonces ya como el 4 es, es menor, ya terminé la, es, esa fracción. ¿Ok? Ahora vamos con 110 entre 120. Yo puedo eliminar un 0 arriba y un 0 debajo. Y simplemente me queda 1 sobre 12. Y así de fácil se simplifica. Vamos a seguir estos 3. Ahora yo tengo 24. ¿Verdad? Y yo digo 24 entre 2. Y 42 sobre 2 24 entre 2 la mitad de 24 es 12 una manera de yo saberlo es la mitad de 20 más la mitad de 4 la mitad de 20 es 10 la mitad de 4 es 2 10 más 2 12 aquí yo puedo hacer el mismo truco la mitad de 40 es 20 y la mitad de 2 es 1 ok entonces, ¿puedo seguir dividiendo entre 2? No, porque el 21 es un número impar. Entonces, intentamos entre 3, porque ambos números están en la tabla del 3. Para, para, para ser muy bueno simplificando, necesitas dominar las tablas de multiplicar. Entonces, 2 entre 3, que el número multiplicado por 3 me da 12, es el 4. 21 entre 3, que el número por 3 me da 21, ese es el 7. Como veo que tengo un número primo debajo, y ninguno son divisibles por ese número primo. Ya terminé mi fracción. ¿ok? Seguimos aquí el 30. Yo tengo 30 dividido sobre 2 y 36 dividido sobre 2. Entonces 30 entre 2 es a 15 y 36 dividido sobre 2 es a 18. ¿ok? ¿Puedo seguir dividiendo entre 2? No, porque el 15 es un número impar. Entonces dividimos entre 3 porque ambos números son múltiplos de 3. 1 más 5 me da 6. El 6 es un múltiplo de 3. Y 1 más 8 me da 9. El 9 es un múltiplo de 3. ¿Qué número por 3 me da 15? El 5. ¿Qué número por 3 me da 18? El 6. Y como tengo un número primo arriba, que es el 5, y el 6 no se divide entre 5, ya terminé mi proceso de simplificación. Ahora bien, 35 entre... ¿Puedo dividir entre 5? No puedo dividir entre 5. Primero no puedo dividir entre 2 porque el 5 es impar. Luego entre 3, tampoco puedo dividir entre 3. ¿Puedo dividir entre 5? No, porque el 56 no termina ni en 0 ni en 5. Recuerden que deben cumplir el requisito de que lo mismo que divido arriba tiene que ser posible debajo. ¿Puedo dividir entre 7? Sí, porque ambos números están en la tabla del 7. Algo que me ayuda a ser un buen simplificador es que conozco las tablas entonces 7 por qué número multiplicado por 7 me da 35 es el 5 y qué número multiplicado por 7 me da 56 es el 8 entonces como tengo un número primo arriba y el 8 no es divisible por ese número primo ya terminé entonces las diferentes maneras que sabemos que terminamos la simplificación es cuando tengo dos números primos ya sea arriba y abajo o cuando yo tengo un número primo verdad y ninguno de los dos es divisible por ese número primo esas son dos maneras de las que yo puedo eh, saber que ya mi fracción está a la mínima expresión así que nada señores espero que les sirva de ayuda